Buenas tardes a todos, a todas, a todes, vamos a dar comienzo a este homenaje, a esta presentación de un libro y a este ejercicio colectivo de memoria en torno a la figura del, del querido, el recordado eh, Horacio González. Estamos un poco emocionados y este, eh, duditativos en, en, en, el, en la toma de la palabra, pero no sé si este, les parece que comience yo en nombre de Claxo y después libero el micrófono y siguen los compañeros aquí. Bueno, hoy nos convocamos con la excusa de presentar un libro para recordar al querido Horacio González. Y de las infinitas posibilidades que tenemos de evocarlo, quienes formamos parte de Claxo lo queremos hacer como un pensador de talla mayor, un ensayista sin par, un hombre de la biblioteca y del archivo, un escritor infatigable y curioso, un maestro para siempre. Otros, otras, lo han recordado ya en formas que nos conmueven. En las semblanzas que lo evocan se habla con profundo cariño del modo en que Horacio cultivó como nadie el lazo político y amistoso. Esto lo dice Juan lazagueborde Otros recuerdan su capacidad para transformar un puñado de palabras apresuradamente escritas en pequeñas servilletas de cafetín, eh, como su querido Macedonio Fernández. Eh, tan presente en este libro, eh, pequeños escritos que eran el puntapié para un argumento de una clase en la que la voz serena de Horacio revelaba su singular fortaleza intelectual, dice Facundo Martínez. Y hay también quienes apelan a cómo la consonante muda que preside su nombre hace eco con su infinita hospitalidad para alojar y dialogar con lenguas diferentes a la suya, escribe María Pía. Todos ellos, todas ellas perdón, y muchas otras formas del recuerdo común y amoroso entretejen y forman esa constelación consaliana alrededor de la cual nos damos cita hoy. ¿Qué es la palabra encarnada, como sostienen María Pía, López y Guillermo Corn, sino el santo y seña del escritor que persevera en el arrojo del ensayo de un trabajo que no busca aportar pruebas, sino sembrar conjeturas. Contra las simplificaciones efectistas que abundan en la academia hegemónica, Horacio siempre invitó a una conversación que hunde su mirada y se abisma sobre una infinidad de temas y cuyo propósito no es convencer al eventual interlocutor, sino mantener un diálogo amistoso en el cual lo que se sabe y lo que no se nutre de la conversación misma, de ese vínculo dialógico que Horacio promovió como nadie. Es ese mismo saber conjetural, es también la capacidad de dejar abierto como flotando lo que se dice, lo que se sostiene, y es también esa una forma de la generosidad, de hacer lugar al saber de los otros. Quizás sea eso lo que nombre mejor lo que hacía cotidianamente Horacio, cultivar una proverbial hospitalidad para las ideas, una hospitalidad que quienes pudimos tratarlo ocasionalmente percibíamos desde el primer encuentro. La palabra encarnada es también una cuidada selección que realizaron en diálogo con Horacio, María Pía y Guillermo, en la que se adivina un convite y un plan de lectura, el que se ordena en torno a los siete apartados que reúnen los 36 textos escogidos de Horacio, se condensa una suerte de pliego, de pliego cartográfico, que invita a recorrer los temas del gran ensayista argentino. Allí no podían faltar los nombres propios, José María Ramos Mejía, John William Cook, José Carlos Mariátegui, David Viñas, entre muchos otros, como tampoco los temas que hablan de una sensibilidad dispuesta a no menospreciar nada de todo aquello que puede ser pensado el archivo y la voz, las herencias y los espectros, las lenguas y la picaresca, el método y el ensayo, entre muchos otros asuntos que pueblan los escritos de González. Faltó algo sobre el taxi, que también podría haber entrado. Entre los textos escogidos, uno de ellos nos convocó especialmente porque nombra el lugar en el que nos encontramos, esta nuestra querida Biblioteca Nacional, una biblioteca que surge, dice Horacio en su historia de la misma, de una noción de peligro, quizás de catástrofe, pero también de la fe absurda en la ilusión del conocimiento. En este hermoso libro que, que presentamos hoy hay un texto, se llama Y la nave va, un discurso pronunciado por Horacio hace exactamente 17 años, en junio del 2004, eh, asumía entonces como subdirector de esta biblioteca y lo hacía nada más y nada menos que convocando a reconstruir entre todos una maquinaria dañada, una embarcación menoscabada. Desde el primer momento, Horacio pensó la Biblioteca Nacional en el espejo de un país y en clave moreniana, sosteniendo que la misma podría zanjar sus querellas y emanciparse de sus oscuras servidumbres si el país también se libraba de ellas. La biblioteca como pieza y herramienta de emancipación de un país y a su vez, o que a su vez puede cumplir su función si la sociedad que la sostiene abriga esos mismos deseos emancipatorios. En aquel discurso, y la nave va, Horacio cinco veces hizo repiquetear la palabra libertad para disponer las acciones que anticiparían una época intensa, vivificante y activa de este recinto transformado en dínamo cultural. Decía Horacio, libertad para reinterpretar la historia densa, contradictoria y apasionante de la Biblioteca Nacional. Y vaya que lo hizo, dejándonos una labor editorial singular y colectiva inmensa, de la que podríamos destacar las reediciones de facsimilares, la obra de León Rosichner, su historia de la Biblioteca Nacional, el estado de una polémica, entre muchos otros ejemplos. Libertad, también para retomar los nombres antiguos, antiguos perdón, que se les dio a sus creaciones, dejándonos una revista que, conserva, que conservando el nombre con el que la bautizaron Borges y Paul Groszak, supo identificar los temas y nombres de nuestra época y ponerlos en diálogo, el archivo, la ciudad y la cultura, la crítica literaria, Borges y Piglia. Libertad, además, para trabar vínculo con los legados, pero sin caer en pompas y ritualismos ni en miradas sesgadas, cuidando de todos los nombres que reúne eh, su acervo, en su acervo su memoria escrita, sean Lugones, sean Jaureche, sean Milciades Peñas. Como decía Horacio, porque en la biblioteca cada autor es un mundo único. Libertad, fundamental, asimismo, para desplegar las potencias y fuerzas de la comunidad de trabajadores de la biblioteca. Custodios, custodias, hacedores, hacedoras, que resguardan y dan a leer su patrimonio. Libertad, finalmente, para iniciar debates significativos en la era de los medios de comunicación destacando que la biblioteca es centro y dínamo de actividades culturales y homenajes que abren sus puertas a la comunidad. Como hoy en la nave va, cada texto de Horacio está habitado por entusiasmos y convicciones, por conjeturas y preguntas. El plan de lectura que proponen Guillermo y María Pía, lejos de prescribir recorridos, señalan indicios, detectan los entusiasmos de Horacio e invitan ¿no? en una invitación que es tan buena como la mejor, para iniciarse en su lectura y continuar hacia otros textos fundamentales de Horacio como Restos Pampianos, Perón, Reflejo de una Vida, entre una infinidad de otros. Vendrán otros textos de y sobre Horacio, otras formas de convocarlo, otras formas de hacerlo presente en común. El libro que estamos presentando hoy, se integra también una colección a la que le hemos llamado muy cariñosamente Legados, que inició con un, un libro dedicado a la figura del Toto Schmuckler, y que tiene, como todos los libros de Claxo del Consejo Latinoamericano, la condición de hacer parte de una biblioteca en acceso abierto. Que esto sea posible, que este libro sea posible, se lo debemos a la inmensa generosidad de Liliana Herrero, a quien le agradecemos profundamente. Eh, la posibilidad de que hoy contemos con este, con este maravilloso libro. Y bueno, eso. mil gracias, Liliana. <tose> Sin nosotros no somos nada, dijo Horacio ahí, eh, en su último día de trabajo en la Biblioteca Nacional. Nosotros sabemos que sin Horacio seríamos infinitamente más pobres, infinitamente menos curiosos, infinitamente menos avispados lectores y lectoras. Ahora nos tocan, como dicen María Pía y Guillermo, hacer que la obra de Horacio continúe circulando, que encuentre a otros y a otras como nos encontró a nosotros, que la palabra encarnada que habita en los pliegos infinitos de la memoria popular, en la voz de un docente que atisba conciencias, en el aula de una universidad pública, en el susurro de quien se dispone a tocar la cuerda secreta para poner en común las formas en las que fue nombrado el territorio que habitamos, agiten el deseo de construir esos futuros venturosos que Horacio supo y sabe alumbrar como nadie. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, no es fácil estar acá y, y quería... Tuvimos dudas de, de pensar el espacio, de pensar en, en presentar en este lugar este libro. Y nos ganó la, la decisión de pensar que también como se redimensionan lecturas, como se se vuelve la página atrás con ciertas cosas, se redimensionan espacios y, y era un modo también de convocarnos y de sumarnos a un homenaje y por eso eh, nuestro agradecimiento en la figura de Juan a, a los trabajadores y compañeros de, de la Biblioteca Nacional eh, en... en el nombre de Nicolás y de Fernanda Pampín, nuestro agradecimiento a Claxo por la posibilidad de hacer este libro. Voy a leer, así que va a ser más fácil, este, a Mariana y Eduardo que, que se suman y que la cofradía se amplía si pensamos en la presencia a partir de esta foto de Ximena Talento que es una procesura. De, de un querido amigo que se llama Javier Fernández Míguez, que nos dio una mano para digitalizar el material. Y, y voy a leer un texto muy breve que dice que tres meses atrás queríamos pronunciar una palabra y nos dimos cuenta que habíamos perdido la capacidad de decir. El autodiagnóstico decía afonía escrituraria. No teníamos voz porque la angustia que nos embargaba nos hizo entender el desamparo. Buscamos acobijarnos en algunos versos de César Vallejo para buscar ciertos términos que no aparecían. Resultaba una gran paradoja no encontrar palabras para expresar lo que sentíamos sobre aquel que conoció y también pronunció todas las palabras. Quiero decir, pero me sale de espuma, quiero decir muchísimo y me atollo, escribía Vallejo. Atollarse, o atorollarse, como me comentó Liliana, que se dice en Entre Ríos, repone el estado en que las palabras salen, confusas, a borbotones con cierto atolondramiento. Probablemente reincidamos. En este tiempo se ha dicho y escrito mucho sobre Horacio notas acerca de su persona, su calidez, su don de gente, su bonomía, su valentía en sentar una posición disidente al toro, al coro, cada vez que hacía falta, su capacidad de diálogo, su escucha, sus enseñanzas, su pensamiento. Por eso prefiero dedicar unos minutos a contar un par de cuestiones sobre la cocción de este libro. En principio, que la palabra encarnada, ensayo, política y nación, puede leerse como un homenaje. Este libro, de hecho, aparece publicado en una serie que se titula Legados, como decía Nicolás. Si nos atenemos a pensar esa palabra, legado tiene algo de herencia o de transmisión. Pero lo cierto es que este libro no fue pensado así en su origen. Nuestra apuesta al proponerle a Horacio publicar un volumen de estas características fue el de ampliar la circulación de su palabra. En momentos en que su presencia en el espacio público estaba atenuada en este presente sombrío por distintas razones, la pandemia era una de ellas. Eso por un lado y por el otro, el desafío era que sus escritos se abrieran a nuevos lectores, desplegar el juego, ampliar la rueda, interpelar a quienes no lo han leído, llegar a lectores de distintos sitios de Latinoamérica. Pero también convidar a aquellos que lo recluyeron en el pensamiento nacional a que puedan leerlo también como un analista de las revoluciones, las realizadas y las frustradas, a quienes lo leen como un estilista, que pudieran añadirle la risa que algunos de sus escritos trasuntan, que quienes subrayan su condición de militante no olviden que en esa escritura y en ese pensamiento hay un método, que pudiéramos repensarlo por esa condición de Vaquiano que señala las huellas de un escrito, sin lecturas que aplanen al original o lo hacen de un modo lineal. En el trabajo de compilación, lo que llamamos la cocina del libro, una de las dificultades más grandes que tuvimos con Pía fue la pregunta por qué incluir y sobre todo por qué dejar fuera. Si consideramos las incontables notas publicadas, la treintena de libros de ensayo, sus tres novelas, sus infinitos prólogos, prefacios, epílogos, artículos en libros colectivos dispersos por doquier, las muchísimas entrevistas y su maría, los dos libros inéditos prontos a aparecer, Fusilamientos, Muerte en Primera Persona y el dedicado al humanismo, más un tercero de Conversaciones, que va a editar Coligüe, Los Tres Casos, es evidente que lo que aquí reunimos es una ínfima parte. Casi... Todo quedó afuera. Vale una aclaración, salvo un viejo pero fundamental prólogo que quisimos sumar y que sugirió que no le convencía, Horacio, como tantas veces, nos dejó hacer. Pero creo que en estas casi 800 páginas nos permiten subrayar que estamos frente al autor más significativo del último medio siglo, para quienes aún no lo han leído o para quienes sí, redescubrirlo, dado que el libro contiene escritos conocidos y otros desperdigados en hojitas amarillentas como estas que rescatamos de un pilón atesorado. La invitación, entonces, es a seguir indagando en un pensamiento clave, salvaje me tentó escribir, que quisimos pensar a modo de antología de un pensamiento político-intelectual. En diálogo con sus pares, con sus alumnos, con aquellos que hubieran querido serlo, más que como testamento o legado. Esto no debe entenderse como un debate al título de esta colección donde aparece este libro tan bellamente editado, sino como una discusión a la tentación de leer la obra de Horacio González como una obra cerrada. Se trata más bien de un convite leer o releer González, pero para seguir planteando líneas de lectura a partir de algunas de sus marcas, a veces evidentes y otras, inaprensibles. Creo que el mejor homenaje que podemos imaginar, dado que este libro termina siendo uno de ellos, es seguir arriesgándonos a encontrar nuevos pensamientos en diálogo con esta palabra encarnada. Pero solo si la entendemos como palabra señera, como una voz viva y activa que nos sigue interpelando y sobre todo si tomamos distancia de entenderla como mandamiento, como mandato divino o de la tentación de erigirla en bronce. Sospechamos que de eso también se trata. Buenas tardes. Eh, bueno, yo estoy muy contenta y muy emocionada eh, y agradecida por la invitación de Pía y Guille para participar de este homenaje. Y voy a pasar directamente a, a leer también para facilitar las cosas. Aceptar el recorrido que nos proponen Pía y Guille a través de esa selva que es la escritura Pensamiento de Horacio, significa acompañarlos por siete caminos, siete surcos, que ellos construyen para atravesar su obra. Juegan a dibujarnos un mapa para transitar por una escritura que conocen como pocos y disfrutan con la arbitrariedad del acto clasificatorio que dispone 36 textos escritos a lo largo de 34 años en siete itinerarios diferentes. Llevada por el número 7, pienso en los 7 tomos de En busca del tiempo perdido que Horacio siempre recomendaba leer a sus alumnos de Sociología, que se inician por el camino de Swan y luego siguen por el camino de Germantes como senderos por los que se accede a un mundo que se refleja y se refracta en los territorios del alma prustiana. Esta antología, de manera análoga, nos propone internarnos en el pensamiento de González por siete caminos distintos. Por el camino del método, por el camino del baquiano, por el del viejo topo, por los reflejos de una vida, por el camino de la expresión americana, por el de la risa y finalmente por el camino de los conceptos para la política. Como viajera o paseante, entonces, que entra en este mundo libro con el mapa de Pia y Guille, decido sacar una imposible fotografía en cada uno de los recorridos que pueda evocar algo de lo que por allí se encuentra. Quizás con una serie de imágenes y sus negativos, como los que se producen con los dispositivos predigitales, pueda hacerse algo con un libro tan tremendo. Empiezo por el camino del método, y la imagen que tomo es la de la libertad en el lenguaje y la sensibilidad frente a las inflexiones de una voz. El negativo a partir del cual y contra el cual esa libertad y esa sensibilidad se revelan con B corta y con B larga, es la comunicabilidad. La ley que regula la realidad sin relieves, donde domina la palabra automática y los lugares comunes, los tonos monocordos, monocordes y las sonoridades metálicas. La libertad no es un estado, sino una disposición activa a escurrirse de los sentidos y sonidos que circulan, pertrechos necesarios para subirse al tren de una escritura adaptativa y repetidora. La escritura que responde al imperativo de la transparencia comunicativa es la que domina una actualidad de las ciencias sociales con la que Horacio siempre discutió. Un lenguaje al servicio de una comunicación sin comprensión, dice Horacio, frente a la cual reivindica una inteligibilidad sin comunicación. Una inteligibilidad paradójica que puede darse en el ensayo en la medida en que agrieta el andamiaje neutro y liso de las significaciones convencionales. Es decir, allí donde se demoran unas ideas que se transforman mientras buscan modos de expresarse que no las preexisten. Y donde la escritura es inseparable de los obstáculos que le interfieren. Esos obstáculos le pertenecen al escribir, que es un cuerpo a cuerpo entre el pensamiento y el lenguaje. Un cuerpo a cuerpo, que a veces es una lucha, a veces es un juego de escondidas, a veces una danza, y a veces una fusión. Un libro como este, presidido por el título La Palabra Encarnada, tiene como hilo fundamental una experiencia largamente elaborada, que es la experiencia de esta dificultad en el lenguaje. El hecho de que la experiencia de esa dificultad no haya dejado de ser el sustrato de una escritura y una oralidad proliferante, movediza, dúctil, se debe a una sensibilidad muy particular que tiene mucho de sensibilidad musical y que nos hace pensar en la presencia de Liliana y de su música a lo largo de las décadas en que fueron escritos estos textos. Para escribir, a la manera de Horacio, había que escuchar, a la manera de Horacio, la variedad de matices, tonalidades y colores de las voces que pueblan nuestros mundos sociales e históricos. ¿Qué hacer ante el hablar de los golpeados, de los excluidos? Se pregunta Horacio en Para una Sociología de la Voz, publicado en los cuadernos de la Comuna. Esa voz, que está en todas partes, pero no está en ninguna, escapa de la atmósfera diaria de la política y los medios de comunicación. Es inaccesible para quienes no la comprenden e igualmente inaccesible para quienes pretenden comprenderla demasiado. A distancia del desprecio ilustrado y del populismo aguerrido, dice Horacio, se da la incómoda situación de quien entiende que la única opción reside en escuchar. El último lamento verbal de un excluido siempre luchará entre su autenticidad presente y su condición de gemido ancestral millones de veces proferido, dice con tono sartreano. Para escuchar esa voz, como mundo social, como sonido y sentido, habrá que salirse entonces de las usuales correlaciones sociológicas entre verbalización y ser social. Palabra encarnada, ética y política, metido entre la gente en las calles, las asambleas, las aulas, los bares, en la biblioteca, militando con los barrenderos de flores en su juventud setentista y con los ladrilleros en los años macristas. Siempre en la biblioteca, incluso cuando dejó de ser director de esta institución a la que hizo levitar y elevarse como una nave hacia una utopía emancipatoria real, actual y realizable. Conmueve leer el discurso de Horacio al asumir como subdirector de la biblioteca en 2004. Este es un momento feliz, un momento de algarabía, decía. Esa felicidad y esa algarabía del momento fundacional se mantuvo a lo largo de todos los años que estuvo al frente de esta institución, incluso y sobre todo en los tiempos más graves, tensos y dilemáticos. Amor intelectual. Me hace recordar la famosa frase de Borges. Todo lo que hagamos con felicidad, los escritores argentinos, pertenecerá a la tradición argentina. La felicidad de Horacio al transformar la idea misma de institución y sus posibilidades, primero en la Facultad de Ciencias Sociales, en Marcelo T. de Alvear, luego en la biblioteca, abrió muchos mundos nuevos que conectan de otro modo con la palabra argentina. Sigo andando, y por el camino del Baquiano, la fotografía que tomo se llama Redención. Y la contraimagen negativa a través de la cual se revela es la reproducción de los hitos culturales consagrados y la aceptación de un destino de olvido para los pasados ya transcurridos. El Vaquiano es justamente el que conoce bien las sendas y los atajos. Horacio, dicen Pía y Guille, fue un rastreador del Archivo Nacional con un andar de cercanía, atento al detalle, con los ojos tocando la rugosidad del territorio, advirtiendo cada irregularidad, cada sinuosidad, cada contratiempo. De ese andar pegado al terreno surgen sus bibliografías, sus textos imprescindibles, los que lo marcaron, los que presentó a sus alumnos en las aulas universitarias, el material de sus libros. Horacio. Vaquiano de los textos argentinos, se detiene allí donde hay algo que se mueve o se inquieta, donde algo se agrieta, cruje o se rompe, allí donde algo se aletarga o se duerme pero puede despertar, allí donde se ve la huella de algo suprimido que vale la pena reconstruir o evocar, se detiene donde hay sorpresa, donde hay promesa, donde hay absurdo, donde hay provocación, donde hay imaginación y pensamiento, donde hay inconformismo y disidencia, donde hay destellos de poesía y de belleza, donde hay algo para rescatar del olvido. Argentina es entonces redimida por la lectura memoriosa a partir de trazos, pedazos, fragmentos narrativos que recuperan momentos que fueron realmente vividos y sueños que fueron realmente soñados. También puede ser redimida una época, eludiendo la facilidad de la mistificación o de la admonición, las lecciones y las moralejas, tratando de comprender la tragedia de las vidas políticas y los infortunios de las biografías intelectuales. Acá me desvío por el sendero de los reflejos de una vida para simplemente recuperar la instantánea precisa que Pía y Guillermo nos entregan. Los leo. González escribe como sobreviviente y un sobreviviente es quien se pregunta, casi sin aire, por qué no le tocó el peor de los destinos. Y en esa bifurcación afortunada carga una deuda con quienes fueron asesinados. Ser sobreviviente, para muchas personas, es asumir esa deuda denunciando o dando testimonio. Horacio narra aquello que quiso borrar el terror y lo hace con el empeño de traducir para el presente el sentido de las vidas conmovidas por la revolución. Gritar en silencio, llorar para adentro, existir al borde del abismo. Esa tensión vital es la que sostiene la palabra que busca en la historia y en la actualidad abriendo ventanas por donde se vislumbran porvenires más justos. Creo nuevamente que lo que permite traer esos pasados para un presente que no quiere repetirlos ni repudiarlos es un tipo de sensibilidad correlativa de la que antes llamé sensibilidad musical y que ahora llamaría fenomenológica es la observación y la atención a los infinitos matices de los paisajes y las personas de este presente, lo que le da potencia expresiva a la palabra comprometida con la justicia histórica. Lo que Horacio dice con admiración de un filósofo que leyó muy bien, Husserl, dice Horacio, Husserl hace hablar a todo lo hablante o significante con la voz que tiene y con la que no sabe que podría tener. Eso es lo que él mismo hacía y la base de su capacidad de narrar y traducir el sentido de aquellas vidas truncas con las que compartió su juventud. Los sesentas y los setentas fueron su época y, sin embargo, esa época no lo devoró, no sólo porque no eligió el sacrificio porque pudo escapar de la maquinaria de aniquilación, no lo devoró porque no quedó orbitando alrededor de tiempos idos, porque fue tan intensamente de aquella época como de la nuestra. ¿Qué es una época? se pregunta en el hermoso artículo Fotocopias Anilladas. No es un colectivo construido por la imaginación común, no es la dilatación material de una subjetividad o mentalidad colectiva es la búsqueda de un punto único, original y resistente de la historia en que las acciones humanas buscan conocer la diferencia entre lo que se construye como su tono dominante y lo que lo cuestiona. Definir una época es descubrir una libertad para elegir palabras que mantengan al rebelde liberado de las maldiciones que se le dirigen. Dicho de otra manera, una época es la libertad intelectual para invertir el signo de sus vocablos centrales y no la atmósfera cultural común que impregna todos esos vocablos. Por eso, una época puede ser considerada como metamorfosis, dice Horacio, suspenso de lo que se va tornando su contrario, la absoluta no simultaneidad de los ejercicios de sentido sobre una misma palabra, cuyo trazo se tuerce, dando origen a la noción o a la ilusión de tiempo histórico. Y ahora sigo andando, aunque me doy cuenta de que este juego se hace largo y que probablemente tenga que interrumpirlo antes de terminar. Por el surco trazado por el viejo topo, la imagen que privilegio es la de la herencia que se elige, diferenciada de las tradiciones obligatorias que fundan dogmas y cancelan posteridades imprevistas. La frase de Horacio, que recuperan Pía y Guilla en el prólogo, es fantástica. La leo. Nosotros no deberíamos necesitar del ungido permiso de Derrida para declararnos una parte menuda, pero real, del corazón marxista de este tiempo sin marxistas. De una manera que nunca podrá explicarse bien, siempre fuimos marxistas, latinoamericanos, libertarios, y no es porque Derrida abra la compuerta del castillo de Elsinore y pronuncie nuevamente los juramentos ante los fantasmas dinámicos que iríamos a clausurar nuestros propios ejercicios hereditarios, que incluyen a Baudelaire vía John William Cook, a Gramsci vía Arico y Mariátegui, y a Sartre y Merleau-Ponty vía Oscar Mazota. Horacio menciona en distintas ocasiones que su entrada al peronismo se da con un texto de Lenin bajo el brazo. ¿A qué herencia renunciamos? Ese Lenin que renunciaba a la herencia populista, que era la tradición de su querido hermano mayor ejecutado por el zar, parecía estar hablándonos a nosotros en los años 70, dice en las conversaciones con Feynman, a nosotros que no queríamos renunciar a ninguna herencia, sino tomar lo mejor de cada una. Esta disposición abierta a la lectura de todo aquello que nos hable sobre los problemas que enfrentamos o sobre lo que nos interesa es propio del ensayismo argentino. Otra vez Borges, diciendo con una autosuficiencia que Horacio no terminaba de convencerle. Podemos manejar todos los temas europeos sin supersticiones con una irreverencia que tiene consecuencias afortunadas. Horacio lo dice con otros matices, pensando en la cultura francesa de alguien como Mazota. Dice Horacio, cargamos la lectura francesa con una cuerda interna que podríamos llamar artiana, pero con ella cargamos el intento de crear la escritura y el pensar que se reclina sobre la propia voz de nuestro mundo cultural, porque no se puede abandonar el tono que les dé a nuestros ensayos filosóficos lo que deben tener de singularidad y eficacia. Conexiones exóticas. Marx, a través de Mazota, queda asociado con una idea que podría ser de derecha si no proviniera de Roberto Arlt, la idea de destino. Dice Horacio, el hombre hace la historia en condiciones que no conoce y llama o es posible que llame destino a ese desconocimiento, una fusión de determinismo y libertad. Estas variaciones sobre Marx son un asunto reiterado en Horacio. En la Crisálida defiende el derecho a tener una tesis que dice lo siguiente, en el transcurso de sus ejercicios de imaginación, de carácter mítico y filosófico, los hombres contraen ciertas experiencias fundamentales y extraordinarias, no, no necesariamente conscientes para ellos, que acaban formando parte de senderos del pensar recurrentes y genéricos. Esas sendas, que son como plusvalías del vivir reflexivo, pueden designarse con los nombres de metamorfosis y dialéctica. Senderos, caminos, rutas argentinas que también se entrecruzan con surcos universales. Podemos decir que las variaciones marxianas de Horacio, que juegan con inversiones quiasmáticas de la letra y el sentido, mantuvieron siempre como inquietud de fondo los interrogantes abiertos por la biografía política e intelectual de John William Cook. Girar los conceptos hasta probar el costado que mejor se toca con un territorio. El método de la inversión, decía, es un poderoso aparejo conceptual para darle operatividad mundana a los horizontes filosóficos y no para vaciarlos de sentido. Por eso, ese Marx, del que Shakespeare es una categoría interna, como nombre de la tragedia y como modificador teórico de la noción de tiempo histórico, tiene operatividad mundana para Horacio en cuanto trata de pensar el drama de la izquierda peronista. Prácticas sin nombres adecuados, nombres sin prácticas acordes a sus promesas. El problema de los nombres fuera de lugar, que pedía un intercambio de humores, o sea, una demanda imposible de ser articulada. Ese drama de la historia y de la lengua es la fuente de la que provienen las sutiles geometrías que siempre aparecen en los textos de Horacio y que sobrepasan sus umbrales de elocuencia cada vez que se condensan en la forma lograda de un quiasmo. La prosa de Horacio ríe feliz cuando logra anudar de ese modo un núcleo comprensivo, ríe, aunque esté hablando de lo más difícil y de lo más serio. Hace algo con la discordancia entre los signos y la experiencia que vuelve inteligibles las cosas, aunque permanezcan elusivas a la comunicación. Esa inteligibilidad del mundo que le ofrecía cotidianamente a este país instándolo a no claudicar en la búsqueda de conceptos para una política emancipatoria, la extrañamos profundamente. Ahora sí termino recordando lo que Horacio decía en una entrevista hermosa grabada en esta biblioteca en el año 2012. Nadie puede decir que sabe hablar. Aprender a hablar es una tarea de toda la vida y siempre estamos aprendiendo de nuevo a hablar. Con esa sencillez, Horacio, que para nosotros era el que mejor y más profundamente hablaba, amparaba todas nuestras dificultades, todas nuestras incertezas e irresoluciones. Siempre estamos aprendiendo de nuevo a hablar y a escuchar, a leer y a escribir, y una vez más. Es la escritura generosa de Horacio la que nos lleva más allá de ese punto de inflexión que fue su muerte para sobrevivirlo. Una vez más, eternas gracias a él, a todos nuestros amigos, a Liliana. Gracias. Bueno, buenas tardes. No sé bien por dónde empezar, si sí por decir que me pareció preciosa la lectura de, de Mariana, que me parece que pescó un conjunto de núcleos extraordinariamente interesantes y potentes de la lindísima compilación que hicieron Guille y Pía, que es extraordinaria, es un trabajo eh, fenomenal el que han hecho. No solo por lo que ya dijeron, la obra de Horacio es una obra infernal, es una obra inabarcable, es una obra que no nos cansaremos de seguir leyendo y releyendo es una obra impresionante y, y, y, y, y Pía y Guille se las arreglaron para en solo 800 páginas <ríe> en solo 800 páginas hacer algo que, que verdaderamente contiene núcleos muy, muy fuertes del pensamiento de Horacio y, y, y de hacerlo además proponiendo y el modo en que recién lo, lo presentó Mariana fue, fue excepcional, proponiendo un recorrido, unos senderos, decía Mariana, que son muy interesantes, porque en efecto un texto remite a otro, eh, eh, uno está leyendo un texto, me, me pasó con textos de los que voy a decir algo ahora, pero leía un texto de Horacio, en general textos que uno ya había leído, algunos no, algunos no, en general sí, pero, pero aún así leerlos en esta serie, en esta secuencia. Les da, una nueva, les da una nueva vida, les da una nueva entonación, los pone en contacto con otras cosas. Leía un texto de Horacio hoy a la mañana y decía, ah, claro, y esto tal cosa, y después resulta que el texto que sigue es sobre tal cosa. Está magníficamente estructurada el recorrido que hicieron Guille y Pía, la idea de época lleva a la idea de archivo y la idea de archivo lleva a la pregunta por cómo un archivo puede dar cuenta de una época que pasó. Eh, y las vidas, ¿no? las vidas y las obras de Oscar Landi, de Roberto Carri, son, son, son presentadas como testimonios de las tensiones de una época y eso, dice Horacio, es una época, un conjunto de tensiones irresueltas. ¿no? Eh, bueno, sobre todo eso tomé algunas notas, tendría que haber sido más prolijo, me doy cuenta a la luz de lo muy prolija que fue Mariana y Guille. Yo no quería dejar de decir algo sobre la emoción que nos causa a todos, me parece evidente estar hablando en esta esplanada. Eh, hoy me mandó un WhatsApp una querida amiga eh, disculpándose por no poder venir, deseándonos suerte y diciendo, esa esplanada es la esplanada de Horacio, y ojalá algún día se llame Esplanada Horacio González. No, no, no, quiero, no quiero proponer nada, estoy eh, citando un WhatsApp nomás. Señor director, escucha a su pueblo. Y, pero me pasó algo muy gracioso, que es que eh, recibí este, este WhatsApp de esta amiga cuando estaba leyendo algo, sobre los nombres, sobre las formas institucionales de lidiar con el imposible problema de la memoria, eh, sobre las placas. Este artículo ya lo había leído, pero lo tenía muy olvidado. Más que olvidado, lo tenía muy confundido con una cosa que le escuché a Horacio en una mesa que hace mucho tiempo compartimos en Rosario, en uno de esos aborrecibles congresos de la SAAP, que es una sociedad... Argentina de análisis político, que se dedica a la organización de congresos más o menos aborrecibles. Y, y, y en uno de ellos fuimos con Horacio y se había organizado una, eh, una, eh, un homenaje a Oscar Landi, que había muerto muy pocos meses antes. Fue muy lindo lo que dijo Horacio allí, muy, muy lindo. Y lo recordé, pero lo tenía medio confundido con este otro texto que apareció en la revista Sigurat, en el año 2003, Oscar murió en el 2003 ¿no? y, y, y me llegué el WhatsApp diciendo ojalá la explanada alguna vez se llame Horacio González cuando leía el siguiente recuerdo de Horacio sobre Oscar Landi. Oscar Landi ha muerto. Y vean qué genial esto que dice Horacio, Horacio tiene estas genialidades. El ha muerto parece un verbo camusiano nos hace a todos un poco extranjeros. Es genial, es, es, esa, esa frase comenta la primera página de, de, del extranjero de un modo sorprendente, ¿no? ¿Por qué el ha muerto escamuciano? Bueno, porque todos recordamos, aujourd'hui, mamá ne ¿no? Entonces, todos somos un poco extranjeros, frente a la muerte de mamá, frente a la muerte de Oscar Landi, frente a la muerte de Horacio González, nos convertimos en extranjero a algo de, de lo que formamos parte y ya no formamos parte más nunca más, y, y entonces eh, eh, eso que se acabó se constituye para nosotros en una época, ¿no? y, y, y hay que, por eso la pregunta de este libro, de, del artículo que mencionaba Mariana, que a mí me impresionó muchísimo, lo tenía también leído en su momento, está en un libro al que le tengo mucho cariño, que editó hace una punta de años el amigo Alejandro Montalbán, eh, que se llamaba La Nación suprepticia. y ahí ahora sí escribe el artículo central, y es un artículo extraordinario que se llama Fotocopias Anilladas, un artículo hermoso, hermoso, impresionante, para, para pensar que es una época. ¿no? Eh, el ha muerto parece un verbo camusiano, nos hace a todos un poco extranjeros, y nada de eso deja de ser cierto, somos extranjeros para siempre de aquel que ha muerto. Sin embargo, existen recursos institucionales para hacer algo con esa extranjería. Por ejemplo, las placas y otras medidas broncíneas. No las desprecio, es, es, me lo imagino Horacio diciendo esa frase, ¿no? No lo desprecio, ¿no? Y haciendo así con la manita, no lo desprecio. Yo no lo desprecio. Incluso días pasados, esto es muy gracioso, le dije al vicedecano de esa facultad, Eduardo Gruner, nuestro querido amigo Eduardo Gruner, que providencie una para Oscar. El verbo providenciar es administrativo, dice Horacio. La posibilidad de que hubiera una, y pone entre comillas el texto que le habría gustado a Horacio ver en una placa para Oscar Lande, que hubiera una para el profesor Oscar Lande, que pasó dignamente por esta casa de estudios tratando con lucidez el drama del conocimiento y los compromisos de la vida intelectual. Qué bárbaro, precioso esto, ¿no? Precioso. Y después se anima a decir que esa placa debería estar en un lugar preciso de la facultad, una, una, una sala que no tenía nombre y que por lo tanto la nombrábamos todos con el nombre de, de la calle a la que daba, que era la calle Uriburu. ¿no? Entonces le decíamos la sala de Uriburu", ¿no? porque no tenía nombre, entonces él proponía que se llamara Auditorio Oscar Lande. Bueno, yo, perdón Juan, que me tomé la libertad, yo no sé, a lo mejor es, es, es, esto ya tiene alguna placa, pero si no la tuviera, ¿por qué no pensar? no? porque ha pronunciado discursos emocionantes aquí, Horacio, impresionantes. ¿no? En varios de ellos estuvimos presentes y eran, eran, fueron momentos importantísimos. En la historia del paso de Horacio por esta institución y en la historia de esta institución. Horacio pensó mucho en las instituciones. Horacio era un sociólogo. Y los sociólogos piensan las acciones de los sujetos en la historia, piensan los mitos que se construyen los hombres, las mujeres y los pueblos en la historia y piensa en las instituciones en las que se enmarcan esas acciones y que esas acciones construyen al llevarse adelante. Y esas tres cosas que yo diría que son, si tuviera que decirlo así, son los tres temas de Horacio, si, si, si, si alguien pudiera decir esta tontería, ¿cuáles son los tres temas de Horacio? No sé, son miles, ¿no? Pero yo diría, Horacio no paró de pensar estas tres cosas. Las acciones de los hombres en la historia, Disculpen el universal masculino, pero Horacio no decía de los hombres y de las mujeres. El, el, el, el, el, el, el, las acciones de los hombres en la historia, que, que, que Horacio pensó de mil modos distintos... Eh, Alrededor de esa frase que citaba Mariana, las variaciones marxianas de Horacio, de, de esa frase de, de 18 Brumario, ¿no? tan famosísima, y sobre la que en efecto Horacio fue y vino de mil modos distintos, citándola a veces bien, a veces mal, a veces haciendo trampa, a veces comentando las trampas que hacía sobre esa frase cuando la citaba Oscar Mazota, ¿no? los hombres hacen la historia, pero la hacen en circunstancias no elegidas por ellos mismos que les vienen dadas por el pasado, ¿no? con lo cual la relación entre, entre las acciones del hombre y el mundo, entre el sujeto y la objetividad de la historia, se vuelve una y la misma cosa con la relación entre el presente y el pasado. De nuevo, entre el presente y esas otras épocas que el presente siempre tiene que preguntarse cómo examinar adecuadamente. eso ¿no? siempre, siempre dio vuelta sobre esa frase. Y ayer volviendo en auto de, de nuestro trabajo con Pía, eh, le, le recordaba que lo hizo incluso en el primer artículo suyo que yo conozco. A lo mejor había escrito Horacio algún otro artículo muy, muy, muy juvenil. Pero el primer artículo suyo sistemático, importante, es un artículo que está en la revista Envido, que se llama Humanismo y Estrategia en Juan Perón. Y allí Horacio cita así la frase de Marx, sin decir que es de Marx. no Horacio era muy elegante, como Marx, por cierto, en su modo de citar. ¿no? Rara vez ponía, este, como dejó establecido Max Weber, ¿no? tipo elegante que presuponía un, un, un, un lector que podía reconocer una cita. ¿no? Entonces, dice Horacio en Envido, los hombres, hacen la propia, hacen siempre la pro... los hombres hacen la propia historia, pero la hacen con acciones incompletas. ¿No? Es interesantísima esa palabra de sabor hegeliano, ¿no? incompleta. Los hombres hacen, y, y, y, y por eso, porque los hombres no completan para ellos mismos el sentido de lo que hacen, está, dice Horacio, en aquella muy juvenil revista Envido, eh, eh, para eso está el conductor. ¿no? El conductor es el que viene a completar el sentido de lo que los hombres hacen sin saber enteramente lo que hacen. Bueno, es el tema de uno de los libros más hermosos de Horacio, que, que es un libro precioso, que se editó hace ya una punta de años y que fue reeditado después... Y lo presentamos con Esteban Bernick aquí presente en su reedición que se llama La ética picaresca, que es un texto hermoso sobre esto, sobre el modo en que los hombres no saben del todo lo que hacen, pero lo hacen, y la historia astuta, diría Hegel, pícara, diría Horacio, ¿no? eh, eh, construye su propio sentido objetivo a través del desconocimiento, de la, del pleno sentido de lo que hacen los sujetos que actúan en ella. Bueno. Bueno, quería comentar esta, esta curiosa coincidencia entre el WhatsApp de mi amiga reclamando una placa y el recuerdo de Horacio recordando a Oscar y pidiendo una placa para Oscar. Pero está claro que no es con placas solamente que se recuerda el pasado y, y por eso la pregunta de Horacio es en muchos pasajes de este libro, de, de, de este libro armado por Guillermo y Pía, en muchos de los textos que aquí adquieren reunidos de este modo, otro sentido la pregunta de Horacio es cómo se, se, se piensa el pasado cómo se piensa una época yo yo creo que todos los que estamos acá el día que se murió Horacio o al día siguiente o al subsiguiente cuando todavía tratábamos de, de, de pensar lo que nos había pasado creo que todos tuvimos la sensación yo tengo la sensación de que con la muerte de Horacio se termina una época en la Argentina ¿no? Se, se termina una, una época, un modo de pensar, un, un, un, un tipo de lucidez, un, eh, bueno, eh, me parece evidente eso, me parece que se, se acaba algo, ¿no? que no es solo eh, Horacio, ni, ni, ni, ni, la, ni la escritura de Horacio, ni, ni la posibilidad de seguir leyendo cosas nuevas de Horacio, eh, se acaba un modo de pensar, un modo de pensar la política, yo creo realmente que hay algo que se termina eh, y... Y entonces me parece que la pregunta que toda muerte nos plantea, a Horacio se la planteaba la de Oscar, a mí ahora me la plantea la de Horacio, es la pregunta por cómo pensamos esa época ¿no? que, que, que se apaga, que se acaba. Ese tema es uno de los temas de este libro, en el texto que mencionó Mariana, en el texto sobre la cuestión del archivo. Una época, dice Horacio en fotocopias anilladas, es menos un colectivo construido por la imaginación común que la investigación sensible de una rareza o defecto establecido entre una palabra garantizada en su eficacia acusatoria, y a eso podemos llamarlo poder, y la condición del réprobo, el trotskista. El trotskista está entre comillas, el trotskista es una palabra que aparece mucho en los textos de Horacio y en este en particular, ¿no?, este, este texto alude a un conjunto de personajes fundamentales de esa época que fueron los así llamados años sesentas, ¿no? si, si podemos nombrar de esa manera como lo hacía Oscar Terán a los años que se tienden en la Argentina entre el golpe del 55 y el golpe del 66. ¿no? Entonces, los 60s, y ahí ocupan un lugar central Escalabrino Ortiz, y ahí ocupa un lugar central John William Cook, y ahí ocupa un lugar central Oscar Mazota, y ocupa un lugar central Jorge Abelardo Ramos, y todos ellos ese lugar central lo ocupan construyendo, en efecto, fórmulas. Eh, eh, contradictorias, tensas, este, quiasmáticas, decía Mariana, ¿no? que tanto le interesaban a, a Horacio, arrancarle la idea de destino a la derecha, decía Mazota, ¿no? o no se trata de decirles que están equivocados ni que tienen razón, sino que están equivocados en su manera de tener razón, como decía Mazota. ¿no? De, los, de los quemadores de iglesias del 55 eh, o izquierda nacional ¿no? que en, un, en dos palabras que están en una tensión evidente señalan un punto de coincidencia posible o imposible o siempre fallida o siempre fallada una época es la, la inevitable falla de estos quiasmos, una época son las síntesis imposibles que pudieron pensarse pero nunca realizarse en ella así me parece que Horacio piensa las épocas eh, per, perdón, estoy medio desordenado pero les anuncié que el artículo de Horacio sobre Oscar a mí me recordó una cosa que Horacio dijo sobre Oscar y que a mí me resultó muy impresionante y muy emocionante cuando se la escuché eh, poco después de la muerte de Oscar en aquel congreso de Rosario eh, Horacio contó una anécdota de los años 70 posiblemente del 74, 75, quizás 76, cuando la cosa ya estaba muy fea y morían militantes. Y Horacio contó que había muerto un militante, me gustaría recordar el nombre, no lo recuerdo un militante del peronismo. Horacio empezó ese homenaje a Oscar de un modo muy parecido a cómo empieza este artículo, por eso a veces me los confundo un poco porque Horacio dijo, voy a, decir, voy a usar nombres fuertes, yo era peronista, Oscar era comunista. Me acuerdo que empezó así el homenaje que hizo en Rosario. Y, y había muerto un peronista, había muerto un militante peronista. Y entonces habían ido a la Chacarita, en delegación, en un grupo de militantes peronistas y solo peronistas, la cosa estaba muy, muy, muy peleaguda con lo, lo, lo, lo, los amigos este, comunistas, trotskistas, maoístas, y entonces iban los peronistas y nadie más se animaba a ir. Entonces se fueron y, y, y dijeron unas palabras y salieron de la chacarita. Y cuando salíamos de la chacarita, dice Horacio, lo vi entrar solo a Oscar. Y esa escena me parece impresionante y me lo puedo imaginar perfectamente a Oscar, que era un solitario. no era un solitario que andaba siempre con su, con su sobre todo de solitario. O sea, esperó pudorosamente que se retiraran los compañeros del muerto para ir él también a rendirle un homenaje a un muerto que no era de su capilla, que no era de su tribu, pero a la que sabía que había que rendirle homenaje. Es muy emocionante eso, y es muy lande, y es muy Horacio el recuerdo de esa contradicción, de esa tensión, ¿no? de esa imposible síntesis. No podía marchar con los peronistas Oscar Landi porque era maoísta, pero no podía no despedir a un militante muerto. Entonces se cruzan, es muy impresionante lo que se da. ¿no? Eso es una época, ¿no? una época son esas contradicciones. Y me parece que Horacio es, es, un, es un gran pensador de las épocas, que como decía Mariana, y estoy de acuerdo con eso, no hay duda de que la época de Horacio es la época de los sesentas, digamos, de los 60, 70s, en el sentido de que esas son sus obsesiones, de que eso es lo que aparece aquí. Cuando dice que es una época, piensa en esa época, piensa en Scalabrini, piensa en Cook, eh, eh, piensa en Guevara, eh, ¿no? Es, es, es, esa es la. Pero... Horacio fue un pensador de nuestra época también. Yo, cuando pienso en Horacio, pienso en todo lo que charlamos, en todas las clases que le escuché, en todas las cosas que le leí, y en todo lo que pensó desde que yo empecé a leerlo. Yo lo empecé a leer en Unidos, Horacio. ¿no? Y para mí fue el pensador también de esos quiasmas raros, de esas tensiones raras que lo llevaron a decir alguna vez en broma, Unidos era una revista alfonsinista, pero nosotros no lo sabíamos. ¿no? Ese es un chiste muy gracioso de Horacio. No, no, es, no es exactamente cierto, no era alfonsinista, pero intentaba un diálogo, ¿no? Intentaba una conversación. Horacio intentaba todo el tiempo conversaciones entre posiciones que aparentemente podían repelerse, pero que él se, se empeñaba por, por, por tratar de acercar, por tratar de entender las razones de los otros, ¿no? este, eh, Bueno, eh, entonces, no. no como, como decía un personaje de Capuzotto, tengo hasta ahí. ¿no? Tengo un, un poquitito más, nomás que, pero, pero no mucho más que hasta ahí. Eh, por, porque comprender una época es un dilema, aparece el problema del archivo. ¿no? De qué es lo que los archivos nos dicen de una época que pasó, de la época que hablan. Y, y los modos de pensar los archivos, los modos de interrogar los archivos. Eso es, ese artículo es extraordinario también de, de Horacio. Es una gran reflexión también sobre su laburo en esta institución. ¿No? Eh, eh, las instituciones. Definitivamente estoy desordenado. Eh, dije las acciones, dije los mitos, las instituciones, que es el otro tema de Horacio. ¿no? Las instituciones y la libertad, igual que los mitos y la verdad. El, el, el, el modo habitual progresista de pensar las cosas hace suponer que de un lado está el mito y del otro lado está la verdad. Y, y, y otro mito progresista nos hace suponer que de un lado están las instituciones y del otro lado está la libertad. Eh, fue muy lindo lo que dijo Nicolás al comienzo, la presencia de la palabra libertad siete veces en un discurso cuando se asume la vicedirección de una institución. Horacio fue libre e hizo libre a esta institución. Horacio pensó la libertad en las instituciones como pensó la verdad en los mitos. Horacio no creía que los mitos fueran como una mosca que nos molesta en la nariz y que hay que sacarse para poder ver la verdad de las cosas y tampoco pensó que las instituciones fueran lo que obturaran el camino a la libertad, sino que solo se puede ser libre. Al final era un hegeliano, era un correcto hegeliano, solo se puede ser libre adentro de las instituciones. Pero igual que no se puede conocer la verdad de los mitos si a los mitos no se los interroga crítica y reflexivamente, y Horacio hizo eso toda la vida con el mito de Perón, en efecto, a través del, del pensamiento de John William Cook con el mito de la cautiva en su penúltimo libro. Ese libro es extraordinario, ese libro a mí me encanta, me parece uno de los grandes libros de Horacio. Es un libro formidable sobre la idea de la cautiva, de, de, de, de, de, de la mujer secuestrada y violentada como mito fundante de la cultura argentina, pero me parece entender a mí que la discusión de Horacio es aún más ambiciosa que eso porque no se priva de citar al, al secuestro de la Sabina, no se priva de ir a la Ilíada y a la Odisea, y de pensar a la cautiva como el mito fundamental de cualquier cultura. Me parece que hay una discusión interesantísima con, con, con, con las grandes tradiciones que pensaron los grandes mitos fundantes de la cultura, ¿no? incluido entre ellas, sin duda, un, una tradición con la que Horacio discutía mucho, de modo irreverente, de modo... Eh, siempre muy gracioso, que era la tradición del psicoanálisis. ¿no? Que Horacio sin duda conocía, sin duda le interesaba y con la que discutía todo el tiempo. Me parece que cuando dice el mito fundamental de la cultura es el mito de la cautiva, está diciendo algo también... A, a, a esa tradición ¿no? entonces los los, eh, los los mitos las instituciones, las acciones los temas de Horacio y la época ¿no? la, la época y por lo tanto para conocer la época los archivos y los modos de interrogar los archivos, leo unos poquitos pasajecitos y, y ya me callo Todo, vean esto, esta es buenísima, todo presente llora invisiblemente frente al archivo teórico de la cultura, y no porque los pliegos y folios antepasados pueden perderse, sino porque aún atesorados podemos no poseer la clave de lo que haya que averiguar en ellos. Este, esta frase me parece que es el núcleo de este artículo extraordinario que se llama el archivo como teoría de la cultura, ¿no?, eh, y, y forma parte de una discusión sobre el archivo, sobre la archivología y, y, y con los archivistas y con cierto modo ingenuo, eh, no sé si el adjetivo positivista está bien acá, de, de, de mirar los archivos, suponiendo que basta una mirada desprovista y lisa de esos archivos para conocer la verdad del tiempo del que esos archivos hablan. Y uno dice, no, ahí falta todo, porque de lo que se trata es justamente de una déjenme usar la expresión imaginación sociológica, puesto que las muchas referencias a Wright Mills en la obra de Horacio la autorizan absolutamente, Horacio fue un gran lector de Wright Mills, fue un gran lector de Wright Mills y aparece, por ejemplo, esa lectura en su precioso texto que publicó en el Ojo Mocho hace ya un, un buen par de décadas, eh, contra el etos burocrático, ¿no? expresión de de Wright Mills que Horacio toma para pensar la neoliberalización, palabra que él jamás habría usado, de la Universidad Argentina en los, en los 90, ¿no? contra el imperio de letos burocrático. Bueno, entonces, con, contra cierto positivismo archivio, archivológico, la, la imaginación para examinar los archivos, la, la imaginación para, para, para, para pensar los documentos que nos traen el pasado. ¿no? Y por eso también la recuperación de José María Ramos Mejía, no, no, no leo, pero son todas cosas... Pero lo que hace con Ramos Mejía Horacio eh, eh, es, es precioso, es extraordinario. ¿no? Lo, lo, lo, lo estudiamos a, a fines de la década del 90, nos reuníamos con una banda, en la que no me acuerdo si estaba en Pía y Guille, en la casa de la querida María Mancuso a leer las, las, las, las este, multitudes argentinas de Ramos Mejía, que cumplía entonces 100 años. ¿no? Eh, eh, Ramos Mejía una democracia radical, ¿no? diciendo, bueno, sí, está bien, Ramón Mejía no era democrático, era conservador, inaceptable, ¿no? pero practicaba una democracia radical en cuanto al uso de los recursos y métodos investigativos. Y es esa democracia radical de recursos y de métodos de investigación lo que reclama Horacio frente a modos mucho más desprovistos, mucho más eh, ingenuos de, de, de aproximarse a la cuestión del archivo. ¿no? Entonces el archivo, es decir, el modo desde el presente de examinar el pasado, una época pasada. Y después el artículo que también en estos días comentamos mucho con Pía y que le escuché a Pia mencionar más de una vez, que es el, el precioso artículo sobre el echarpe, la, la, la mitad del echarpe, ¿no? el echarpe partido del medio, la, la, la, la, la, la comunard francesa del 71, ¿no? que este, expulsada a una colonia francesa donde en, en, en el curso de su propio... Eh, eh, destierro, se produce una, una, un, un levantamiento anticolonial, una revolución, ella rompe un, un, un echarpe rojo y entrega, ¿no? y, y Horacio se pregunta, ¿dónde está la revolución? ¿En la mitad del echarpe que se quedó la comunar porque la revolución es la francesa, o en el echarpe que le pasa a quienes van a continuar? No, en, en, en el hecho mismo de romper el echarpe. ¿no? La, la revolución es, es ese hecho que conecta dos, ¿no? que rompiendo una pieza conecta dos piezas, conecta dos tiempos. ¿no? Entonces, y ese artículo, Guille y Pía lo ponen justo adelante del artículo que sigue, que es el artículo sobre los espectros. Es decir, no el gesto del que rompe el echarpe para dejar un legado, sino el gesto del que después decide escuchar el llamado de un espectro que viene del pasado que perfectamente puede no escucharse. ¿no? Como Horacio sabe, en efecto, desde mucho antes que, como dice humorísticamente en esa frase, ¿no? eh, que, que Derrida lo autorizara. Es cierto que fue un gran lector del libro de Derrida, eh, Horacio, fue un lector muy atento de, de, de espectros de Marx y del conjunto de la obra de Derrida, que es un gran examen sobre esto, ¿no? sobre el modo en que las épocas siempre se solapan y cada una conversa con, con, con la precedente. Bueno, eh, me parece que, que, que estas cosas muy, muy este, eh, eh, desprolijas sobre la base de una lectura además parcial, porque leí hasta donde pude la, la, la compilación de, de Guillermo y Pía, pero está extraordinaria y me parece que nos trae de nuevo los grandes temas de Horacio, los grandes textos de Horacio, es este, eh, formidable y me parece que nos ayuda a pensar también qué hacemos con la época de la que, sin duda, Horacio es, para nosotros, el símbolo mayor ¿no? con el que tenemos que seguir dialogando. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, pensaba, recordarán muchos de ustedes que uno de los últimos artículos de Horacio, creo que lo mencionó Nicolás la expresión, eh, hablaba de llorar para adentro y pensaba que los barbijos tienen una utilidad más allá de las efectivas medidas sanitarias y de cuidado que nos permiten ese, ese, ese intermedio, no llorar un poco para adentro, un poco para afuera y el barbijo funciona de, de cierto modo como privacidad, como intimidad, no sé qué haremos después del primero sin nuestras intimidades, con toda la intimidad expuesta con el, el, rostro, el rostro al aire. Eh, me queda poco, quería bueno, agradecerles muchísimo a Eduardo Rinesi, a Mariana Gainza, amigos, amigas muy queridas que hayan aceptado comentar el este libro, que efectivamente es un libro largo y también agradecerle mucho a Nicolás que tuvo esta idea hace varios años e insistió para que esto se realizara y eh, a Fernanda Pampín nuevamente que eh, coordinó un equipo con una profesionalidad enorme y una amorosidad en, la, en el trabajo con los textos que hizo posible este, este libro, así que me parece que los nombro a ellos y a quienes están acá en esta mesa y a Guille, por supuesto, pero para decir que es imposible pensar la obra de Gracio, sino como ese conjunto de redes amistosas, afectivas, amorosas, en la que se construyó y en la que lo seguimos pensando. Cuando Nicolás nos cuando charlamos con Nicolás y Fernanda, en octubre, creo que fue y Guille, alrededor de, de pensar este libro, teníamos dos cosas, en la que, dos imágenes en, que nos llevaban a, a pensar por qué hacerlo. Una era la idea de pensar en una suerte de latinoamericanización, de, de difusión en América Latina del pensamiento de Horacio. El pensamiento de Horacio ha circulado muy bien y es muy reconocido y tiene muchísimos lectores y lectoras en Argentina, pero quizás mucho menos de los que creemos, eh, varios de nosotros, en otros países. Y nos parecía interesante pensar esa otra difusión de la obra de, de Horacio. Y también con todo lo que eso implicaba, que era la pregunta de si efectivamente un pensamiento como el de Horacio era un pensamiento destinado a la internacionalización, entre otras cosas no tanto porque los temas de Horacio sí son profundamente argentinos, sino también porque hay un estilo, un modo de pensarlos, un trabajo sobre la lengua que no era tan cuya traductibilidad se vuelve más... Eh, más lejana o más distante, referido a otros pensamientos que quizás tienen, por el mismo tipo de formulación, de, de, formula, de la posibilidad de ser traducidos y expandidos a, a otros públicos. ¿no? Entonces, nos pareció un desafío interesante el que emprendía, digo, pienso, eh, pienso obras Fundamentales, como las de Ernesto Laclau, que en el modo en que está construida, como construye los conceptos y el tipo de formalización que hace con los conceptos, vuelve esa obra mucho más sencilla de poner a disposición de otras y otros lectores. Entonces, esa, esto nos parecía que en Horacio era bastante más complejo o exigía un desaf... o tenía un desafío que era parte de la explicación de por qué, fuera de las fronteras de Argentina, el pensamiento de Horacio no estaba. Eh... no es un autor traducido, en principio, o escasamente traducido. En parte decía, tiene que ver con el modo en que Horacio escribía, ¿no? Donde Horacio escribía volvi... siempre, nunca dejando el concepto o la imagen, la conceptual a la que había llegado, indemne, sino que Horacio escribía volviendo a poner en funcionamiento una máquina de pensamiento. Entonces no, volvía sobre los mismos temas, volvía sobre las mismas lecturas. Hay mucha recurrencia en la obra de Horacio sobre autores, eh, autora, eh, autores que, el, eh, que algunos mencionaban, Mariana... Y Eduardo también, que Ramos Mejía, Cook, vuelve todo el tiempo, Mazota, Sartre, vuelve todo el tiempo, pero cada vez que vuelve hace otra cosa. Y ese modo de volver haciendo otra cosa, no volviendo a, a poner en marcha algo, por eso alguna vez pensé hacer una, una especie de mini compilación de todos los modos en que se hablaba del mito. Todas las veces que volvía a pensar la cuestión del mito. Y eran todas diferentes. Y todas dialogando entre sí, pero todas diferentes. Con lo cual, el movimiento, poner esa, esa máquina en marcha, de, de, de, que, que era el pensamiento de Horacio, lo, vuelve, lo volvía, vuelve a su escritura también escurridiza. Es decir, nos vuelve y lo vuelve también incapaz de hacer el gesto, que es un gesto que. Es, eh, muy habitual en las retóricas académicas, que es que alguien cree que ya llegó un concepto, entonces después escribe otro artículo y pone López 2010, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te citás a vos mismo que llegaste a un descubrimiento conceptual. Bueno, González jamás haría. Hizo, hizo ese gesto de creer que ya había algo a lo que había arribado y que podía citarse porque el concepto ya estaba logrado en el momento anterior. ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es volver a escribir cada vez como si fuera la primera vez que abordamos un problema? Y es volver a poner, me parece, el, el, volver a poner el cuerpo, la presencia del cuerpo en el mismo acto de la escritura. ¿no? Hay una expresión de Bartés que es muy, que siempre me resulta muy conmovedora. ¿no? Bartés dice, el estereotipo es el lugar es el discurso cuando hay ausencia de sujeto. No vamos al estereotipo cuando hay ausencia de sujeto, Cuando es el discurso cuando no hay cuerpo. Bueno, ese es el, eso es el movimiento ensayístico, o el método Horacio, el método del ensayo en Horacio, es precisamente evitar el estereotipo, es volver a poner cada vez en función un cuerpo y un sujeto en el plano del discurso, volver a encarnar eso. Por eso nos parecía... La palabra encarnada. La palabra encarnada es porque no hay palabra, sino es en ese movimiento, en ese arrojo, de volver a decir. Mariana usó una expresión que era todo el tiempo estaba lidiando con la dificultad del lenguaje. Porque la dificultad del lenguaje es que cada vez estamos abismados ante ese problema del decir. Cada vez estamos exigidos de volver a sostener la posibilidad de pensar. Y la pregunta, finalmente, de si esas palabras... Tienen de algún modo una cierta justicia con respecto a aquello que debemos decir o que tenemos que decir. Bueno, esa es, el, esa, esa es la palabra encarnada, es la pregunta, me parece, por la. La pregunta siempre por la justicia o no de las palabras. Y por eso es, un, es una subjetivación persistente y es una exigencia ética y política persistente sobre el lenguaje, lo que el movimiento que hace Horacio. En ese sentido, cómo tratar eso, esos textos que estaban, que eran textos tomados de otros contextos discursivos, los que eran escritos que Horacio había puesto en otros libros o en relación a otras escrituras, en relación a otros artículos en revistas, cómo tomar esos textos. Ahí eh, lo que decidimos, pensamos nosotros, nosotros es trabajarlos como restos, usar la imagen tan presente en la obra de Horacio, en de de Restos Pampeanos, pero también en lo que acaba de citar Eduardo, el resto, la revolución como resto, pensar, pensar los textos como restos, pensar los textos como restos es pensarlos con la imagen que le gustaba tanto a Horacio, que es la que Levistroz despliega en el pensamiento salvaje, ¿no? cuando dice ¿qué es el pensamiento salvaje? Es la operación del bricoler, tomar todos lo los objetos, los fragmentos, lo que, los desechos, los restos que quedan en el mundo y, y no pensarlos solo en relación a aquellos que pertenecían, ¿no? el resto es algo que perteneció a otra cosa, sino tomarlos en sus posibles alianzas virtuales, es decir, en la composición que pueden tener con otros fragmentos, con otros restos. Tomar algo como resto es preguntarse, no solo por el lugar anterior en el que esos restos est... que proviene ese fragmento, sino preguntarse también qué es lo nuevo que va a componer. Por eso el libro es una suerte de bricolage, es decir, es, es trabajar con esos, con esos escritos de Horacio, toda antología, diríamos, es un bricolage, porque lo que hacemos es en una antología es volver a preguntarnos qué, qué dicen en esa nueva composición. Por eso el trabajo del archivo también es eh, asumir que todo el tiempo estamos componiendo bajo la forma de un collage, de un bricolage, que vuelve a exigirle a esos textos una nueva, una nueva vivacidad. La obra en este sentido el libro eh, es, raro, es, es un libro que dispone los textos de un modo que no los habría dispuesto Horacio, sino que les pide a esos textos que digan otras cosas eh, respecto de cómo pensarlo y pienso, por ejemplo, en, una, en una, sección, una de las secciones que es Reflejos de una Vida. Bueno, insistimos mucho en pensar el Horacio autobiográfico ahí, que no era lo que él quizás le interesaba más dar cuenta de su propia escritura, que era el momento en que pensaba, el, el modo en que la época se tramaba con su propia subjetividad. Si es un bricolage es también porque una... Hay una idea muy anterior de antologías, una idea clásica, digamos, que tiene que ver con, la, con el modo de pensar las antologías como reuniones canónicas. ¿no? Guillermo decía, no, no estamos pensando en una canonización de ninguna índole, pero fundamentalmente no canonización en el sentido de santidad, sino tampoco de construir un canon. Entonces no hay un canon posible, no hay un canon que nos interese como canon. Sino fundamentalmente pensar el bricolage es pensar esa nueva composición en la que podemos hacer hablar a los textos sin pensar que estos textos son ni mejores que otros que dejamos afuera, ni más interesantes, ni más lúcidos que otros, porque si no, esa era la dificultad de la selección. Si nos preguntábamos eso, no podíamos elegir, no podíamos hacer nada con él, porque era desmesurado y queríamos elegir elegir muchas otras cosas también. Entonces la idea fue pensar el bricolage como un ensayo, o la compilación como un ensayo, como si lo que estuviéramos haciendo cuando componemos esos textos es hacer un ensayo sobre la obra de Horacio, y hacer un ensayo, es decir, plantear un conjunto de hipótesis de lectura sobre, ese, sobre la vastedad oceánica de esa obra. bueno esto es difícil, porque lo que queríamos era dialogar con Horacio, esas hipótesis de lectura, digamos, estaba presentando el libro en ausencia de, de Horacio, y en una ausencia que eh, nos es muy difícil, me parece a todos quienes estamos acá, pensarla y aceptarla, y es la ausencia que no, se, nos pre, se nos aparece, eh, nos sospecho que nos pasa muchas, que es cada vez que ocurre un acontecimiento político o una situación dramática, eh, lo primero que pensamos es qué va a escribir González, ¿Qué, cómo no está González para decir algo sobre esto, digo ¿no? la semana pasada imagínense, eh, tuve que detenerme para agarrar el teléfono y no intentar eh, preguntar, preguntarle a esa persona que estaba pensando sobre... el. Eh, la situación del gobierno argentino. Bueno, esa ausencia de Horacio es una ausencia eh, tremenda y es abismal. Eh, pero al mismo tiempo Horacio está, ¿no? están está en los textos, están los infinitos textos, está en todos ustedes, está en todos nosotros, no está... Digo, está, está en los modos en que podemos respirar juntas. ¿no? Y, es, y esa paradoja, esa presencia de oración, es una presencia difícil. No reíamos mucho con él de una frase que le solíamos decir acá en la biblioteca con algunas amigas decíamos no tenés cuerpo, porque hacía frío como ahora y andaba de remera, hacía calor, todos lo recordarán y andaba con campera, una campera marrón, que creo que era del Andy también. ¿no? Eh, andaba, siempre andaba a contramano y nunca se enfermaba porque no reconocía los síntomas de las enfermedades, porque actuaba como si el cuerpo no existiera. ¿no? Y acá los médicos lo conocen y Liliana, mucho más, actuar como, nos reíamos de que no tenía cuerpo, pero al mismo tiempo construyó un cuerpo de escrituras fenomenal. Y él fue un escritor, eso fue González. Y eso es producir un modo de poner la palabra, que es construir un cuerpo. Por eso me parece que hoy podemos decir que hay una ausencia, hay una presencia, y esa presencia es la de la palabra encarnada, más allá del título de ese libro. Así que muchas gracias por estar aquí.